Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy de la doctora Noemí Marcelo y hoy hablaremos de un tema muy importante, que es el BPH y el VIH. ¿Qué es el virus de papiloma humano? Es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo. Hasta el 75% de los hombres y mujeres que son sexualmente activos contraerán el virus del papiloma humano o BPH durante su vida y se estima que entre el 10 al 30% de los adultos están infectados con el BPH en un momento dado. Las tasas más altas de infección por virus de papiloma humano se producen entre los adultos de 15 a 24 años y en realidad el virus de papiloma humano incluye un grupo de más de 100 tipos o 0 tipos de virus o cepas y las diferentes cepas pueden tener distintos efectos en su salud. Por ejemplo, diferentes cepas pueden causar verrugas o dar lugar a diversos tipos de cáncer. Las cepas o lesiones de bajo riesgo del virus pueden causar verrugas, comúnmente en la piel o verrugas plantares, verrugas en la parte inferior de los pies o verrugas en los genitales o en el ano, mientras que las cepas de alto grado o alto riesgo pueden causar cáncer del cuello uterino en las mujeres. En caso de los hombres, la posibilidad de riesgo de cáncer anal o cáncer de pene puede ser también riesgoso. El virus de papiloma humano también puede ser de no transmisión sexual y se presenta en la piel en cualquier parte del cuerpo. ¿Cómo se contrae el virus del papiloma humano? El BPH se contagia por contacto directo con la piel que está infectada con el virus del papiloma humano. Cuando se produce el BPH en el área genital puede ser transmitido sexualmente. Además, el contacto de piel a piel con el pene el escroto y la vagina o vulva o hasta el ano, el VPH puede ser transmitido a través del contacto de los genitales de su pareja o boca. Las verrugas genitales son muy contagiosas y la mayoría de las personas que entran en contacto con una persona infectada desarrollarán las verrugas en sí mismo aproximadamente dentro de 3 a 6 meses. Esto no es una ley, ya que estas lesiones, verrugas o condilomas pueden aparecer años después de haberse contagiado de este tipo de virus. Es importante saber que va a depender mucho de tu sistema inmune o tus defensas en qué momento puedan aparecer estas lesiones o verrugas. La mayoría de la gente está expuesta al VPH cuando inicialmente se vuelven sexualmente activos y las tasas de prevalencia del virus de papiloma humano aumentan con el incremento del número de parejas sexuales. Es importante tener en cuenta que los condones no protegen al 100% contra la transmisión del VPH debido a que el virus puede aparecer en zonas fuera del área cubierta por un condón o preservativo. ¿Cuáles son los síntomas del BPH? Muchos de los que están expuestos al BPH nunca desarrollarán síntomas y la infección se eliminará del cuerpo por sí sola. A esto le llamamos aclaramiento viral. Algunos, sin embargo, desarrollan síntomas dependiendo de la cepa a la que están expuestos. Algunas cepas de bajo riesgo del BPH pueden causar verrugas genitales que pueden aparecer semanas, meses o años después de la exposición. Las lesiones que pueden aparecer pueden ser pequeñas, con forma de coliflor, o lesiones planas que pueden crecer y producirse en varios lugares. Las verrugas pueden aparecer en muslos, recto, ano, uretra, en mujeres y hombres. En las mujeres también puede aparecer en el cuello del útero, los genitales externos, la vagina, el ano. Y en los hombres las verrugas también pueden aparecer en escroto o en pene. Muchas personas no saben que han sido infectadas debido a que las verrugas pueden aparecer internamente en la zona del recto, la vagina, la uretra y relativamente o a menudo no producen otros síntomas es importante realizarse exámenes regulares de detección oportuna. Si usted es sexualmente activa, para las cepas de alto riesgo que pueden causar cáncer, los síntomas pueden variar dependiendo de la ubicación. ¿Cómo vamos a diagnosticar el BPH? El BPH puede ser obvio si las verrugas genitales están presentes y su médico será capaz de hacer un diagnóstico mediante examinación de las mismas. Si usted no tiene síntomas o la cepa es una de alto riesgo, pueden producir cáncer y puede no ser tan obvio. Es por lo que tenemos que realizar pruebas especiales y pueden ser utilizadas para detectar los cambios asociados con la infección del virus del papiloma humano de bajo o alto riesgo o bajo o alto grado. En las mujeres, realizarse la prueba de Papa Nicolau cada año puede ser una herramienta de revisión periódica del cáncer uterino, el cual está íntimamente relacionado con el virus del papiloma humano. De hecho, casi todos los cánceres del cuello uterino son causados por este virus. La prueba de Papanicolaou generalmente es indolora y una muestra de las células del cuello del útero se toman para ser examinadas bajo un microscopio y verificar si hay cambios anormales en las células. Las células atraviesan una serie de cambios lentos antes de que se conviertan en cáncer. Y la prueba de Papanicolaou puede mostrar si sus células están atravesando estos cambios mucho antes de que usted desarrolle el cáncer. Estos cambios normalmente en las células son conocidos con el término de displasia o lesión cervical de alto o bajo grado. Relativamente con el Papa Nicolau no determinaremos si existe qué tipo de virus de papiloma humano, sino el tipo de lesión que puede estar produciéndose. Cuando exista una prueba de ADN del BPH disponible para mujeres que presentan displasia cervical, que conocemos también como PCR, en la cual podemos determinar cuál es el tipo o el número específico de virus de papiloma humano que tenemos y saber si este es de alto o bajo grado. Sin embargo, solo se recomienda para mujeres mayores de 30 años. Aquellas menores de 30 años pueden eliminar la infección o tener la posibilidad de un aclaramiento viral por sí mismas, y es por ello que la prueba no se considera necesaria. El examen se realiza de la misma manera que una prueba de Papá Nicolau, pero las células se analizan para determinar la presencia de ADN que pertenece a una serie de cepas del BPH y no es específico para un tipo en particular. Y otra de los estudios o pruebas muy importantes es la colposcopía. En la colposcopía colocamos dos sustancias muy importantes que tienen una reacción con el virus del papiloma humano y dependiendo de las características de la zona de lesión puede ser por lesión de alto o bajo grado. En caso de tener una lesión ya sea de alto o bajo grado depende de la valoración del médico o de la colposcopía la necesidad de un estudio que se llama biopsia cervical, el cual relativamente es el gol estándar para determinar si realmente existe esta lesión y si se determina que sea de bajo o alto grado para poder dar un tratamiento adecuado y oportuno a cada paciente. El VIH y el BPH es especialmente preocupante. Para las personas que viven con VIH o SIDA, el sistema inmunológico juega un papel importante en ayudar a nuestro cuerpo a mantener el cáncer e infecciones como el BPH bajo control. Cuando el sistema inmunológico se ve comprometido debido a la infección por el VIH, el cuerpo tiene más dificultad para controlar infecciones y las complicaciones del BPH, como el cáncer cervical y anal son más probables de producirse. Por esta razón, es importante la revisión de rutina para las personas que viven con VIH-Sida. BPH y cáncer, sabemos que hay una estrecha relación entre el VPH y ciertos tipos de cáncer, particularmente el cáncer de cuello uterino, vaginal, anal y cáncer de próstata. Con estos tipos de cáncer, es muy importante hacerse las pruebas de detección con regularidad debido a que estos no siempre muestran signos o síntomas, sino hasta que se encuentran en etapas muy avanzadas. Existen algunos signos o síntomas regularmente que pueden presentarse, pero no siempre. En caso del cáncer anal, los signos o síntomas más frecuentes pueden ser sangrado anal, dolor comezón o secreción fétida o mal olor, así como inflamación de ganglios en el área anal o en la zona de la ingle. Y algunos de los signos o síntomas que podemos presentar del cáncer cervical puede ser sangrado vaginal después de la relación sexual o entre periodos o ciclos menstruales o después de que la menopausia se haya producido, secreción acuosa o sangrado vaginal que puede ser espeso y tener mal olor, dolor pélvico o dolor durante la relación. Las etapas iniciales a menudo no deben presentar signos o síntomas, por ello es importante realizar exámenes de manera periódica o anual para evitar este tipo de riesgos o complicaciones, ya que en caso de llegar a presentar signos o síntomas es porque la lesión puede ser ya alto riesgo o cáncer ya avanzado. No olviden que si tienen dudas o preguntas sobre BPH, cáncer cervical o cáncer cervicouterino, es importante agregarlo en la cajita de comentarios. No olviden darles like y compartir y suscribirse a nuestro canal. Yo soy Sugine, la doctora Noemi Marcelo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.